traigo un nuevo video al canal. Después de mucho, chicos, hoy vamos a estar viendo un video y haciendo una reacción, esta vez al origen de Rainbow Friends. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Vamos a reventar el botoncito de like, llegaremos a los 30.000 likes, yo creo que sí. Así que dejen su like ahora, suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía, ¿qué están esperando? Activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y sin nada más que decir, el video se llama El origen de los Rainbow Friends. Así que vamos a ver de qué trata. Tengo que decir que esto está hecho por alguien externo al juego. No es de los creadores, o sea que es medio fan-made. Y la historia que están planteando no necesariamente tiene que ver con la historia real de Rainbow Friends. Son teorías, un poco de imaginación, pero vamos a ver de qué trata. Dice Rainbow Friends eh, Play Place, que es como el lugar de juego de los eh, Rainbow Friends. Dice él, alguien está intentando matarme. Y está un poco asustado. Claramente está salvándose de todos los Rainbow Friends. Ahí está Blue. estás ahí encerrado. Ya no sabe para dónde ir. Ahí es el lugar al que vamos al final del, del juego. Ese es el lugar por el que nos escapamos. Creo que está un poco acorralado y no sabe por dónde salir. Y tiene miedo de que venga el Violeta. Idea. I, I swear. Perdón, no quería meterme acá. Ah, eh, sí, era idea de mi amigo. A todo esto, ¿dónde está el amigo? Ah, sí, se los voy a tener que traducir porque está en inglés. Pero ¿dónde está el amigo? Porque dijo, es, fue idea de mi amigo. Está solo. Tengo miedo. Y es una persona. Good. Wait, no. Uh, I really saw them back there. We, we're dice? in serious danger. De verdad los vi, los vi ahí atrás Creo que ella es la amiga, ¿no? Creo eh, Porque dice Los vi ahí atrás Y ella le dice Tranquila, le dice, Estás en el lugar de los Rainbow Friends Y él le dice ¿El qué? Le dice ¿Nunca escuchaste de este lugar? ¿Nunca escuchaste so nada sobre ellos? Y le dice No, no me no gustan las cosas de me, this story no not. For little y dice, esta historia well, me, no es para bebés Dice, sígueme, te voy a decir toda la historia. Y ahí está el Violeta. Había llegado justo y estaba viendo. Y dice que básicamente el lugar de los Rainbow Friends era el más visitado de la ciudad. Uh, everyone knows is the best place in town. Y dice, todos saben que el mejor lugar kick, de la, prizes, la ciudad es Odd World. Y dice, but ya lo sé, no es siempre aquí. Pero Rainbow Oddworld no siempre estuvo first. acá Primero llegaron los Rainbow Friends Y tengo que decir claramente Sí, esa era la amiga Esa era la amiga que tuvo la idea de entrar Pero ni siquiera le dijo dónde estaban entrando Porque él le gritó Esta fue idea de mi amiga Y después le pregunta ¿Pero no sabes dónde estamos? Y entonces como que te digan Vamos a visitar un lugar abandonado Y vos digas Sí, sin preguntar ¿Qué lugar abandonado es al que vas a visitar? Y de repente te empiezan a perseguir bichos Y decís No tengo ni idea de dónde estoy fue idea de mi amiga ¿Acaso no lo viste venir? Yo mínimo pregunto a me llevan, eh It was open a long time ago y dice este lugar fue abierto Hace mucho show tiempo a Por una persona que solo quería que Las familias tuvieran un buen momento He the Y él creó los a amigos a uh, Los amigos arcoiris Sería, pero los Rainbow Friends Y que lo que the hacían era Estaban Everything disfrazados was... Y lo que hacían era eh, Ponerse los disfraces Y cantar, bailar Y también servir la pizza a los invitados A, a los clientes que todo iba bien. Y que el negocio Rainbow iba súper bien. Todos amaban a los Rainbow Friends. Hasta que todo cambió. No y que Rainbow Friends no era una competencia para el Odd World. Y todos empezaron a ir para allá y no a los Rainbow Friends. Y se quedaron sin clientes básicamente en algún momento became a ghost town. y que este lugar se convirtió en un lugar básicamente fantasma donde no había absolutamente nadie y ahí está el dueño que claramente no está muy feliz con el hecho de que no tenga clientes. Without customers, there was no money. Y sin, eh, sin clientes no había dinero y sin no dinero no había forma de pagar a los empleados. No a los empleados. Ah. Así, Así que pronto ya no había friends, nadie que fuera a los Rainbow Friends y el hombre estaba Pero solo. A Pero a estar solo lo cambió. Sí que lo cambió, mírenle la cara Mírenle la cara, mírenle la cara como para que no lo haya cambiado Esa cara de, mm, soy malo, estoy pensando en un plan malvado en este momento Y que él no iba a dejar que sus sueños se desplazaran no, y sin dar pelea Y que iba a poner un nuevo show hmm. Grand, that it would get all his old customers to come back uno que iba a ser tan grande que iba a hacer que todos, todos los clientes que se fueron, volvieran. Mm, mira con la cara que te mira Cona. Conan. Solo necesitaba Rainbow nuevos Rainbow friends. Friends. empleados que fueran, Algunos empleados que, fueran que nunca, los Algunos empleados que nunca se irían. Hola, vi wanted ayuda for un nuevo entertainer en Oddworld. Y esta es una persona que quiere, que quiere básicamente tener el trabajo, entonces está llamando como de Eh, vi el anuncio que pusieron Y le dice que esa es la línea privada para, como para contratar gente y que le van a dar una, una entrevista Le da las instrucciones de cómo llegar al lugar y ahí cambia lo de Old world Que eso es lo que vemos que hacen al comienzo. Creo que todos coincidimos en que eso lo hace Red. Eso lo hace Red en el, en el juego original, digamos. Y ahí está viniendo la persona. Gira. Wow, es esta, la y igualmente tengo que decirles que es ahí sí parecido no. al comienzo del juego. Y ahí que vio el cartel de Blue. Y se chocó contra el cartel de Blue. O lo quiso, o lo quiso esquivar. Y no, y no pudo esquivarlo Y dice, por favor, ayúdame Y dice, buenas noticias, tienes el trabajo Y se lo lleva para adentro Ese es el comienzo del juego literal A la pelota Y ahí están eh, llevándolo hacia adentro De lo que viene siendo en La fábrica, por así decirlo Claro, le dijo como que, la, que lo iban a contratar En world creo Por eso cambió el cartel Inteligente, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dice Estás en tu nueva casa Vas a ser mi, mi, amigo amigo. ¿No es mi nuevo ¿no? eh, Rainbow Luego, Friend eh, Dice, no es, eso, eh, no es eso genial Dentro de poco todas las familias eh, te van a amar Van a venir desde muy lejos Para verte Ok, le está poniendo la cabeza del Rainbow Friend Ok, y lo está And convirtiendo en el, en el Rainbow Friend. O sea, literalmente le puso el traje y se lo pegó al cuerpo. What? What Básicamente también lo que nos dice es que con uno solo no podía tener todo un arcoiris y que fue capturando a más gente. Okay, y got que got uno wet. casi se le escapa. De hecho, le dice, vuelve, no quieres ser mi amigo. Like said, se metió en las alcantarillas. Got away. Pero dice, uh. como dije, casi uh -huh. se escapa y dice de pronto tenía cuatro amigos y que él necesitaba abrir en ese momento y ahí básicamente es como eh, la, los carteles que ponían de eh, Ben conoce a los nuevos Rainbow Friends y dice vas a volverte loco con lo realistas que son porque será y ahí la gente hay mucha gente es verdad Dice, wow, se ven tan reales Y él le responde, es porque son reales Igualmente tengo que decir Hasta ahí están felices, bailan ¿Qué es lo que pasa según esta historia? Que en algún momento Empiezan a atacar a la gente Eso sí que me gustaría verlo Was more than ever de pronto, Everyone el Play, Play place, place, el lugar este, este, blue, green, era más orange, popular and purple. que nunca y todos querían the verlos. Y el dueño Rainbow estaba súper contento, pero los Rainbow Friends no estaban contentos. Dice, ok, ya tienes a tus, eh, a tus clientes de nuevo, vuélvenos a poner a la normalidad y déjanos ir. Dice, <laughs> devolverte. No lo entiendo. Esa transformación era permanente. Forever. Van a estar acá por siempre. Y dice: Si no podemos eh, volver nunca más, entonces tal vez es tiempo de hacer a otro amigo. Lo van a convertir en red. Así you know, so y dice lo, eh, dice es momento de hacer otro amigo lo sabes no como para que no nos sintamos solos That's a great y dice esa es una After buena long, idea there is one more después de todo todavía Come hay on, un, un, un nuevo disfraz otro disfraz que nos usó y dice us? ven jefe right. no quieres ser nuestro Hold amigo y dice thinking. perdón no están pensando lo que yo creo que están pensando no dice Sí, sí lo están pensando Y ahí salen, sale corriendo Se quiere esconder O sea, como nosotros en el juego A ver, se meterá en una caja, sería buenísimo Dice, esos tontos no me van a atrapar Dice, oh, de verdad Y lo atrapó el violeta al final el que casi lo atrapa, al que casi se escapa, fue el que lo atrapó al jefe. Pero ah, Pero algunos dicen que los eh, Rainbow Friends todavía están aquí. Halls, looking for another friend. Y que dicen que están buscando para, por nuevos amigos. No Es una historia ah! eh, de niños. Y se asusta ah! cuando ve eso. Oh, <laughs> Y dice, estás tan asustado, le dice la mía y atrás está Atrás estaba el Rainbow Friend Y estaba Blue Ok Y están todos queriendo atraparlos Algo me dice que se van a convertir en nuevos amigos y dice, ¿dónde están? solo quiere jugar ¿Se escaparán o no se escaparán? Oh no, es el lugar donde los transformaron. Cayeron en el lugar en el que los transformaron. Y ahí está Red, o sea, en esta historia, el dueño. Y como que las convierte en un nuevo Rainbow Friends. Es básicamente lo que eh, vemos: que terminan siendo otros Rainbow Friends. Tengo que decirles que la historia me parece buenísima, me encantó. ¿Qué creen ustedes que se ajusta a lo que viene siendo el juego? ¿Qué es lo que.? ¿Y cuáles son las libertades que se tomó el que lo creó y que decimos.? No, esto no es así. Así que quiero saberlo, quiero que me lo digan. También que me cuenten cómo creen ustedes que van a ser los próximos colores que aparezcan en el chapter 2. Cuáles son los colores que creen que van a aparecer y cómo se imaginan la forma. Así que díganmelo en los comentarios, chicos. Y ahora sí les digo que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! Y yo vamos juntos que se entere el mundo aprovechemos la ocasión quiero llenar